La hora virtual. Mm. <ríe> Muy buenas, hoy es Robnes, Top Juegos, o Rob Ness, o como lo queramos llamar, que ya no sé ni cuántos nombres le ponemos, la verdad. Pero sí, Top Juegos que vienen en diciembre. ¿Qué tal, Gaby? Muy buenas. Pues con una carretada de regalos que nos va a traer Papá Noel, el Olenchero, el... Bueno, la Bruja vería o quien sea, porque parecía que se acababa todo en noviembre. Y resulta que diciembre nos ha venido pues con un montón, o sea, un montón de turrón, un montón. Sí, sí, sí hay sorpresas para todas las plataformas, la verdad. Bueno, sorpresas, algunos ya sí. lo sabíamos, la verdad. Pues sin más preámbulos, nos vamos a poner a la izquierda y vamos a empezar de lleno porque hay unos cuantos, hay unos cuantos que ya habéis visto hoy sí. ha coincidido con la noticia eh, que solemos publicar a principios de mes y el programa el directo lo hacemos más tarde, ¿no? pero hoy ha coincidido, que lo vamos a hacer todo en el mismo día, así que ya sabéis más o menos, si habéis leído la noticia, claro, de que vamos a hablar hoy, aunque hay alguno que no estaba, que, que sería nuevo. Entonces, como decíamos, dos Juegos VR de Diciembre, que vamos a tener hoy, y empezamos ya, ¿no, Gaby? ¿O qué? ¿O quieres decir empezamos, algo? empezamos cuando quieras. <risa> no, no, si es que con todos los que hay, empezamos cuando quieras, que a las 8 juega España contra Japón, y sé que alguno es futbolero. Yoru... No? <risa> Ahora bueno, Yo quiero verlo también el partido ya que Esto una escuadra de cuatro años Pero empezamos con un juego Que ha llegado a la demo Para Pico, Visores Pico Piki Blinders, de King Ransom ¿no? El, el, el, ¿Cómo es? El, el, el rescate del rey Lo rescate. han traducido en, en, la, en, la, en la aplicación En la tienda de, de Pico Pero juega bien en inglés Así que de momento solo tenemos el título en español O, o mejor dicho la demo bueno, aquí en este, este tráiler, si, si no me equivoco, se, se, sí, bueno, ¿se ve algo de, de, de las escenas del juego. Porque poco poco lo habíamos visto realmente, más allá de los que han podido probarlo en el festival de Venecia y tal. Han sacado un montón de tráileres del juego, pero con muy poco gameplay. Y sí que el que lo ha probado no es una aventura 100% narrativa, sino que tiene escenas de disparos, mucha interacción... De eh, The Maze Theory eh, tiene un par de juegos sobre la serie Doctor Who que no eran de sobresaliente, pero sí de, de notable. Y la verdad es que, pues, este no está, no tiene mala pinta. Y yo estoy deseando que alguien con Pico 4 nos diga qué tal está la, la demo. A ver, alguien con Pico 4 que lo pruebe hoy. Venga, sí, contarnos, compartir que nosotros, en nuestro caso, ahora mismo no lo hemos probado y Oscar no está hoy para contarnos, que es quien, quien tiene el visor. Porque el juego completo no sale hasta marzo ¿eh? El 9 o sea que... de marzo, sí Sale para todas las plataformas Así que ya, ya, ya hablaremos de él Bueno, ya no Venga, Si alguien lo prueba, como decimos La noticia de la web nos puede dejar O por aquí por el vídeo, como prefiera Y otro que llega hoy mismo Bueno, ya ha llegado Bueno, Que. Este... <risas> Acaba de llegar, digamos. Este acaba de llegar ahora mismo a las 7 de Walking Dead, Science and Sinners, Chapter 2, Retribution. Que si le ponen un nombre más largo, me quedo sin voz. Ha llegado a 40, a 40 pavos la versión normal a Quest 2 y a 50 la versión especial, pues con pistolas, recetas y esas cosas que, que le gustan. Ha llegado solo a Quest 2, cuando en principio estaba previsto que llegara también a hoy a. A PC, pero la versión de PC se ha retrasado hasta febrero y ya sabéis que también saldrá para PlayStation VR 2 en marzo y también saldrá para PlayStation VR 1 en físico y en digital sin fecha. Han dicho que tan pronto como sea posible. Bueno, bueno, pues este juego, o sea, el primero fue fue revolucionario ¿no? por la, la física y todo, aunque está con la época de Bongword también. Pero en el sentido del peso y todo de las armas estaba bien implementado no, vale. y, y es un juego largo y, y eso son zombies, hizo, pero, pero va más allá, ¿no? También de. Hizo muchas cosas bien. Pues, por ejemplo, el sistema que tenemos de. el sistema que tenía de mochila, de sacar también, la mochila el hombro, ir del hombro y colocando las cosas, sí. fue pionero y ahora es prácticamente lo que casi exigimos en, en todos los juegos y en muchos la mochila parece que han hecho un copy-paste ¿eh? un, un corta y pega, sí, porque sí. desde luego eso, eso ha, se ha llevado a, al resto de, de juegos que por ejemplo no lo tiene ni, ni Hala y Falis, no un inventario en el cuerpo y en la en la mochila, la parte de supervivencia que a algunos les agobiaba pues también estaba muy, muy bien hecha ¿eh? teniendo que estar por rato pendiente pues del alimento, de la, de la salud, porque tosías, la, la, se podía escalar por los edificios, las físicas, eh, tenía algunas decisiones morales dentro del juego pues bastante interesantes, es decir, también la parte narrativa estaba muy bien en el primer juego, después lo ampliaron eh, con una expansión, shock que seguía con la con la con la historia y esto realmente es como si fuese pues un The Walking Dead eh, Silent Sinners 2 ¿eh? porque continúa las aventuras del mismo uh -huh. protagonista de, del turista en la misma ciudad en Nueva Orleans pero en nuevos barrios y con novedades pues como con esa tienda que estamos viendo para hacer intercambios y misiones un personaje con un hacha que ya aparecía antes aunque quizá alguno no lo terminó de ver que esta vez nos va a perseguir constantemente y la verdad es que yo le tengo por un lado muchas ganas pero como otros tantos estoy casi esperando más a la versión de, de PlayStation VR2 más que nada por lo que pone en su ficha que es eh, que va a tener eh, respuesta áptica, pero bueno, es que sí. en, en, en la versión de PlayStation VR2 va a tener respuesta háptica en el en el visor y eso pues puede ser interesante no que te vibre aquí yo qué sé cuando se acerca un zombie sí, o la, la motosierra ya no te ¿no? Bueno, pues... el, que no, el, que no pueda el que no pueda esperar ya está en la tienda de Quest 2, tendrá compra cruzada con, con la versión de PC, es decir, que si lo compráis para Quest 2, pues luego lo tendréis en la tienda de Rift, no en Steam, uh -huh. así que 14 GB pesa el jueguito, no está nada mal, ¿eh? es de los grandes de Meta Quest 2. Pues a mí más que el terror y tal, lo que me tiraba para atrás era la supervivencia, aunque luego tenía el modo de esa historia... Pero la verdad es que me quedáis ahí. No, no, no sé, no soy mucho de supervivencia. Pero oye, si os gusta la fórmula, esto es como en su día el Dune 1 o de 2. Mismo motor, mismo tal, pero mejor. Así que genial, buenas noticias. Seguimos con Retreat, esta aplicación que más que juego, aunque estas cosas normalmente siempre tienen un componente también de esto de gamificación, que en parte es como si fuera un juego. Una aplicación educativa de bienestar para, para visores de Quest que llega también hoy sí, esto ha llegado, ha llegado hoy con un pequeño gran inconveniente que es que bueno pues van, son, en son cursos un poco de autoayuda que son en inglés. <risa> yeah. Entonces vas a, tener, vas a tener, vas a tener, vas a, vas a tener gente hablándote del bienestar, de, de la salud, pero todo en inglés. Si sabéis inglés eh, perfecto, y si no, pues nada. La aplicación en sí es gratuita, si no recuerdo mal, pero luego pues cada contenido habrá que pagar por él. Así que bueno, es una aplicación eh, curiosa, supongo que interesante pues para algunos de los que nos estáis escuchando, pero yo creo que para muy poquitos, por lo menos aquí en España o en Latinoamérica. Uh -huh. ¿Sí? Ya hablando de, de aplicaciones, tenemos también esta de aprender idiomas, NounTown, UR, pero más enfocado a si eres inglés, si quieres aprender, por ejemplo, lo que estamos hablando claro. ahora, ¿no? El Español. <risa> Pues aquí pasa, aquí pasa un poquito como con la anterior, es una aplicación para aprender idiomas que eh, te los enseña en inglés, lo que vas a poder aprender son hasta mil palabras o expresiones en japonés, en chino, en francés, en alemán, en italiano y en español. Entonces, pues bueno, si sabéis inglés, pues os podrá servir para aprender japonés, chino, francés, alemán, italiano, ¿Eh? supongo que mil frases en español todos dominaremos. Bueno, estaría bien que tuvieran también inglés para que tuviera aplicación en nuestro caso, ¿no? Bueno, siendo español, en verdad Aunque supongo que, claro, es que como dices, si, si queremos aprender otro de los idiomas que pone ahí, como te lo explica en inglés, ¿no? Bueno, pues te quedas atrás. No tiene mala, no tiene mala pinta. Ya veis el tráiler con muchos eh, minijuegos interactivos, pues para que sea divertido aprender idiomas. Pero, pues eso, Language Learning... Downtown, Es como si fuera la, la ciudad de los sustantivos, de los nombres. Y hoy parece que estemos... Hemos dicho juegos, pero sí, sí va a haber juegos. Es que ahora viene otra, digamos, aplicación, que son estos cortometrajes... Bueno, los, los Missing Pictures, que se llama, que celebramos en la, en la hora virtual la semana pasada, este domingo, este lunes, uh -huh. fue el lunes, que... No, joder, ya no sé. Fue el lunes, ¿no? Ya el, no fue que... el lunes, sí, fue el lunes. La hora, la hora virtual esta semana fue el lunes. Sí, sí, correcto. Pues estas es de las que le, esto es de los, pues son de estas cosas que le gustarían al bibliotecario bena, binario porque son eh, realmente cinco eh, cortometrajes que usan técnicas de animación y de realidad virtual que están dirigidas pues por directores de cine independiente, pues alguno bastante famoso en los 90, por ejemplo Abel Ferrara, no, Teniente corrupto buena película, por cierto, si no la visteis en su, en su día. Y lo que. Y la gracia que tiene estos estos comer, cortometrajes es que so, han convertido en, en pequeñas películas mmm, proyectos que nunca pudieron llevar a cabo, pues por falta de presupuesto, por razones políticas, por falta de. bueno, por lo que sea. ¿No? y uh -huh. eh, en vez de tirar esas ideas a la basura pues ha llegado el canal arte y, y ciertas productoras han, han invertido pasta y lo que han hecho es convertirlo en, en cortometrajes en cinco cortometrajes, cada uno de pues, unos 20-30 minutos de todo tipo ¿eh? así que, eh, y gratis en Steam ¿eh? así que, el que le interese la narrativa y por supuesto por tercera vez, sepa inglés <ríe> pues que los disfrute pues saltamos ahora al 6 de diciembre y nos vamos a Space Cells, este juego shooter, ¿no? Si no estoy equivocado. Sí, es un shooter de estos roguelite o roguelike en los que si mueres vuelves a empezar, de este ya se pudo probar una demo en el creo que en el último festival Next Fest de, de Steam. Sí. Eh, yo la probé en su día, me gustó, quiere decir, los gráficos están por encima de, de la media, la acción está bastante bien, tiene físicas, bueno, escenarios todo el rato ahí como en naves espaciales, ¿no? pues se trata de salvar la galaxia de una malvada corporación, eh, pues lo veremos el día, el día 6, no tiene, o sea, la demo a mí me dejó con buenas eh, sensaciones. Bueno, parece que tiene y... buenas mecánicas, al menos de, de VR no eso es los, la inteligencia de los enemigos pues también está pues en, en la media de los juegos VR es decir escasa pero ah, pero es divertido eh el matiz de que veis ahí debajo early access bueno, como es. todo y que, en y que llega <risas> y que llega en acceso anticipado no es, no es la versión definitiva bueno, pues ¿no? seguimos adelante otro de los que llegan más que juego, en este caso, es para dar rienda suelta a vuestra creatividad. Y es este Gesture, VR, Gesture o Gestos, o como lo sí. queramos traducir. <risa> pues este año han salido varias aplicaciones de, para pintar en, en VR... ¿Eh? Para pintar al óleo, sobre todo, o el painting VR que también Pero puedes pintar como, con sprays. Como, como el lápiz, ¿no? O así, ¿no? Sí. O bueno, no sé. Esta, la, la originalidad o la particularidad que tiene es para hacer eh, esbozos o dibujos, pues más al lápiz o en carboncillo, y está centrada en dibujos al natural, es decir, dibujos del cuerpo humano o de otros objetos que estás viendo en ese momento. Es decir, si tú estarías en la escuela de artes, pues estaría ahí el modelo, la modelo con poca ropa haciendo posturas, y tú la tienes que dibujar en este caso, pues tienes modelos virtuales, de personas y de objetos y hasta de un esqueleto hemos visto para digamos dibujarlo en vivo, en directo, ¿eh? al natural, que se llama, y esto sale para sale para para Cues el 6 de diciembre y en Steam eh, también, también el día 6 en, en, en, Para Quest sale en A no sale en la tienda principal. Pues ahora toca uno de los más esperados uh. del año. Y que anunciaron el otro día que es gol, ya, ya está terminado. O sea, esto cuando es gol es que ya está terminado. Aunque en el mundo de los videojuegos nunca están terminadas las cosas. Ya sabéis que siempre hay parches, siempre hay actualizaciones. Pero eso, el juego llega la semana que viene, el miércoles, el 7 de diciembre. Y anunciamos que habrá un directo especial dedicado a este juego. Y hasta ahí podemos leer, ¿no? Y hasta ahí podemos leer Hombre, este le hemos, nosotros ya lo jugamos en En diciembre del año pasado Y luego esta demo ha estado disponible en, en Steam No sé si lo sigue estando Porque la sacaron para festivales Y luego no sé si ha ido o ha vuelto También se ha visto en la, en la Gamescom Dejando buenas, buenas sensaciones Los gráficos nos dejaron a todos con la boca abierta Porque sí que en este caso están Pues bastante por encima de la media De lo que vemos en PC en cuanto a jugabilidad, pues en la demo eh, hubo opiniones de todo, gente que le gustó, gente que le pareció un poquito sosa, Bueno, la demo era una demo, el juego completo pues, va a tener varias horas de campaña para un jugador, se estrena el miércoles... Y yo hasta aquí puedo con, leer. Con subtítulos en español, dicen su ficha de Steam. Con su sí, sí, con subtítulos y con interfaz en, en español, voces en inglés, pero sí que entenderemos pues lo es que dicen los ya personajes. Un puntazo, claro. mm -hmm. Y en teoría será la primera parte de una serie de juegos, si este tiene, tiene éxito, que saldría, que saldrán más adelante, y también tendrá versiones para PlayStation VR2 y para Quest, pero el miércoles que viene sale para PC, en Steam y en Viveport. Y en Sí, sí, sí, yo solo he la demo, bueno, de cuando la probamos en su momento, cuando salió, y había algunos fallitos, algunas cosas, pero también recuerdo que era, bueno, como ocurre en todos los juegos, o sea, es el principio, seguro que el juego luego cuando vaya cogiendo más armas vaya, yo creo que mejorará... Y que tiene que, ser, que estar bien, ¿no? Porque en, la, o sea, eh, en la demo es, escalabas, nadabas, disparabas, tenías que resolver algún rompecabezas, mover pesca, una, una pesca submarina también con el arpón. Oh, este que... ah, <risa> es eso. La demo duraba una media hora, 40 minutos y era solo el, el comienzo de, de la aventura. A mí sí me dejó muy buenas sensaciones y ganas de preguntar a qué precio que saldrá. Pues no lo sabemos de momento. No lo sabemos. No, la verdad es que los precios de los juegos que van a salir en diciembre creo que no lo sabemos de ninguno o casi ninguno, ¿ves? en fin sí, sí, no. no os lo gastéis todo en regalos de navidad porque no sabemos los precios <risa> de, de los juegos, y ya habéis visto que el The Walking Dead de hoy, a 40 euros que era más o menos lo previsible lo mismo repite lo que valía el anterior sí, sí sí que son 40 y no son 70 Así ¿eh? que... <risa> pues seguimos, seguimos adelante y ahora tenemos Venga. esta foto <risa> porque no tenemos, este nada, no más, tenemos no sabemos nada más no tenemos, no tenemos, no tenemos tráiler del segundo eh, episodio de Dischronia, Chronos eh, Alterate, esta novela este es visual que, uno, nos eh. llega, que, no, que, no, que nos no. llega que nos llega desde Japón, esta se estrena el 8 de diciembre en, en Quest 2 eh, ya sabéis que, que esta también tiene las voces en inglés y en japonés, pero sí que con subtítulos en español al anterior, al primer episodio yo le casqué un 9 porque mejoraba muchísimo los juegos anteriores de la saga que se pueden jugar de manera independiente el mayor defecto del episodio 1 es que te dejaba con las ganas de más porque estás investigando un asesinato y claro, te quedas ahí a medias y esta segunda parte pues, promete pues gi más giros de guión más sorpresas y más misterio en la ciudad de Astrum Close pero son tres episodios si no recuerdo mal eso es, y son tres episodios. El siguiente saldrá el año que viene, ya en 2023. ¿Eh? Uh -huh. Así que. Pero bueno, son, son larguitos, ¿eh? O sea que te tienes para uh, muchas horas de juego. Venía. Muchas horas de pues juego. Es de, de, dos, diálogos, diálogos, música. Chronos, alternate. Eso es. Correcto. Y ahora tenemos líneas. ¡Guau! <risa> wow. Este, la verdad es que se llama Line Light VR, Líneas de Luz. Este es un juego que quizá lo conozcáis pues, de, de los móviles, porque realmente es una aplicación que ha salido, un juego que salió para, para tablets y, y móviles, muy sencillo. Su concepto es muy plano. Entonces a mí me sorprendió mucho que lo anunciaran para, para VR. Eh, ya veis lo que son, ¿eh? Rompecabezas sí, sí. basados en líneas de luz, en puntos que se van complicando. No parece que esto, pues bueno, las tres dimensiones, la realidad virtual, le pueda aportar eh, nada, pero quizá nos sorprenda, ¿no? Quizá el verte ahí en este mundo tan minimalista de líneas. Este, de... Eh, sí, eso es lo que te decía a decir. Este es el trailer de VR y yo creo que la clave sí, sí. está en el principio del trailer, cuando hace ahora, si os fijáis, que mira hacia el lado, ¿no? Ahora enseguida. No sé si me he pasado. Ahora, ahora. Ahora <ríe> bueno, pues, pues quizás pues... <ríe> sí que jueguen con la profundidad. ¿eh? Quizás sí que jueguen con la profundidad. Este sale el jueves. Sí, lo lo comentábamos eh, en, en, en la hora virtual en, también pues... y hablábamos de también, un poco como si era Tetris O sea, Tretis F, ¿no? Un poco re, no recordaba en ese sentido, ¿no? Pues seguimos adelante con un.. Bueno, iba a decir un clásico, pero es que imita esos clásicos de la época, esos sub, del mm. antiguo ¿no? como hablábamos antes del mundo y todo esto Compound ese es el que llega ahora a Quest Bueno se podría decir que es un clásico de la VR porque estuvo seis años en ancestro Anticipado <risa> en, en, en Steam que salió pues en verano ves. en la, ya de, de, de Early Access salió este verano en, en PCVR en Steam y el 8 de diciembre pues tendremos la versión de, de Quest, pues bueno ya ves, es un juego <risa> muy de años 90, muy Doom, muy eh, Return to Castle Wolfenstein ¿no? eh, yo este lo probé un poquito me pareció muy divertido sí, y te... hasta pareció... Oka le molaba este juego, me acuerdo. Sí, sí. Me, o sea, que no me pareció que fuese un como el port de, de Doom o de, o de Quake, ¿no? Me pareció que sí que jugaba más con la, con la VR, que estaba expresamente hecho para la VR, y que el aire retro este que tiene, pues a lo mejor pues para jugar esto con un visor que te ha costado 1000 euros o 2000 en PC VR, pues dices tú, bueno, vaya, aunque sea muy divertido con esos gráficos, pero para el catálogo de Quest 2, que todos sabemos que Quest. Puede aspirar a mucho más, ¿no? Red Matter 2, por ejemplo. Pero yo creo que es un juego que puede triunfar en Quest 2 porque es muy, muy divertido. Está muy bien hecho, muy gracioso, uh -huh. mucha acción. Eh, si no se pasan con el precio, que yo creo que, que no, yo creo que puede tener ahí tirón. ¿eh? Sí, es lo que te iba a decir. Los palas el... que tiene... Lo que pasa es que sale el día 8, que tiene mucha competencia. Este es el tercer juego que sale para Quest el día 8 y aunque pues si quedan el, más. Si en Steam vale 20 euros, yo no esperaría menos de 20 euros por Compound. Pues 19,99. 19, por eso mismo, por eso mismo. Pues otro de los que llegan es Gambit. Cooperativo, juego cruzado, entre es para PC y Quest de momento. Y ya con juego cruzado, que podrás jugar la campaña con, con compañeros que estén en Quest o en PC... Para cuatro jugadores, el cooperativo, si os acordáis, X Real Games o los de Zero Caliber, que es un juego que yo lo jugué en PC, que era acceso anticipado y no estaba, digamos, terminado, pero aún así era un juego recomendable. Yo me acuerdo en su día que llegó a estar en Humble Band, de estos que, que lo pillaba barato y, y era un juego divertido y, y este pues tiene pinta de, de serlo también. No sé vosotros. Este tiene muy muy buena pinta, sale para Quest 2, sale también para, para PC, va a tener eh, juego cruzado entre entre plataformas. Ellos dicen que una campaña para de unas 20 horas que se podrá jugar en solitario Casi o nada. mejor con amigos. Y bueno, y también va a tener aspectos sociales pues de poder pintar grafitis, de poder de algún de algún minijuego. Eh, bueno, pues un girosúter cooperativo, pues muy macarra, ¿no? Ahí con, esas, con esos personajes. Los trailers nos han, digamos, enamorado a primera vista, pero habrá que ver el jueves que viene, pues qué tal es el, el juego. ¿Eh? 8 de diciembre, ¿no? Este. Sí, sí, este el 8 de diciembre. Genial. Y ahora tenemos uno que comentabas que parece que iba a llegar en octubre o, o por ahí. Sí, este creo que lo llegamos a sacar en el programa porque se anunció que iba a llegar y al final se retrasó. De ese también hemos podido probar una demo en algún festival de, de Steam. Es eh, Tiny Island, es como la isla chiquitita, mona, y son de estos juegos en los que somos como un dios, es decir, estamos ahí viendo el mundo desde las alturas y tenemos que ayudar pues a esos personajillos que viven en distintas islas a resolver rompecabezas, pues por ejemplo, ya habéis visto, ¿no? Coge una nube y hace que riegue sobre los cultivos. La gracia de todo esto es que hay que hacerlo con palillos en las manos, lo cual complica un poco el, las mecánicas jugables, como el tentáculo, con los tentáculos, pues en este caso con palillos. Hay que coger las cosas y bueno, Pero si será, no vais a muchos restaurantes chinos. Será con el grip o algo, ¿no? Porque claro, en VR, o sea, con los mandos. Yo probé la yo probé la demo y lo que parecía sencillo, coger una cosa o, y llevarla a otro grip sitio el y el gatillo, eh, ¿no? Con, que cada que se o sea, no, no sé. Es que no les... Se complicaba, pero no es simplemente dándole a un botón. ¿eh? No, sí, tenía su gracia, ¿eh? tenía su dificultad y a la vez pues su, su periodo de, de aprendizaje. Ya veis gráficos sencillos. A mí la demo me hizo gracia, era muy cortita. Si sí, el juego, pues completo, pues tiene puzzles variados y. Y no, pues lo, lo que digo siempre, y no lo ponen muy caro de precio, pues es de estos que para pasar ratos, de estos juegos casuals, ya pues ahí carezas, lo tenéis el 9 de bien. diciembre en Steam. Este es el Viernes, día 9, eso sí, en acceso Correcto. anticipado. Y uno de los viejo conocido, bueno, no tan viejo, pero me refiero a que ya habíamos hablado de él, es Resist, sí. la versión de PC, de es este juego que somos mm. como una especie de spearman en cuanto a la mecánica de columpiarse o balancearse por una ciudad. Este lo, lo jugué yo en directo y como bueno pues era el principio del juego apenas pasé del tutorial y la verdad es que se quedó una impresión de como que no era un buen juego y de verdad ¿eh? no, te... muy buen juego sí, sí, sí. con muy buen argumento eh, es lo más cercano que tenemos a Spider-Man realmente porque vamos eh, pues bueno balanceándonos por una por una ciudad tenía, ya veis que también tenía rompecabezas, que tenía, vamos, que era variado en lo, en lo jugable eh, pues de Steam de, de steam de Quest, pues pasa a PCVR, a nada que haya mejorado un poquito yo, los gráficos Yo lo la veo aquí en el mismo no trailer, se ve que se, mal, ve, ¿no? se ve un poco mejor me da la sensación sí. de que tiene mejores gráficos claro, de lo que vimos Mejor iluminación, sombras, sí, sombra, sí. Yo, le, yo le noto el cambio, así que este es apuntarlo en la lista, resist porque no va a ser de estos que ah, el juego más esperado del año pero es, es muy divertido ¿eh? es muy uh -huh. muy divertido, está muy bien hecho un 7 y medio le dimos en su momento y, y comentaba ah, pues... los puntos fuertes, una historia que atrapa de principio a fin el sistema de la mecánica de balanceo y, y variedad de misiones secundarias y puzzles por esa ciudad repartido lo único que, que no llegaba a traducir nuestro idioma y voy a mirar en la ficha de Steam porque no estoy seguro si si, si, claro, si es eso ha cambiado no es... A ver si en este tiempo Pues tenemos pone que va a tener su título o... en español Es posible que, que la actualizaran incluso la versión de Quest Desde que sacamos el análisis Es posible, cada vez pasa Oye, pues buena noticia que, que traiga su título en español Sí, sí Oye, genial Genial Porque siempre es interesante saber de qué va la historia Por muchos disparos que hay en medio Pues seguimos con uno que es Isle of Pan pues este es otro otro de los que le gustan al bibliotecario binario, a mi otra personalidad, y que también pude probar en un festival de Steam, bueno, yo y, y todos. Eh, si os gusta la mitología y más concretamente la mitología nórdica, ¿eh? bueno, es, es, es más menos raro de lo que parece. Eres un explorador con tu cámara fotográfica, vas a una isla y tienes que, eh, y te van a aparecer distintas. bueno, pues distintas criaturas que te van a contar historias sobre la mitología nórdica bueno criaturas o ya veis una oveja o un, o un oveja o un, o un cuervo entonces se trata de completar el álbum fotográfico y cada vez que haces una foto esa criatura pues tiene una historia y vas pues como a su mundo o a una pequeña experiencia vr que ya son pues sí, más psicodélicas pero a mí la demo me dejó buenas buenas sensaciones ¿eh? yo vamos ya sabéis que a mí me gusta todo Argentina <risa> que, que luego hecho espuma por la boca con muchas cosas casi todo lógicamente este juego ah, pero sí que este, eh, eh. muchos géneros que a lo mejor eso es lógicamente en este juego pues tampoco va a ser para <risa> todo el mundo pero bueno oye mitología fotografía exploración de una isla pues ni tan mal no tiene que haber cosas que, que no oye, sean sí, zombies sí. y disparos sí sí total <risa> y como tienen que haber cosas que no sean zombies y disparos pues ¿Qué tal si nos convertimos en un alfiler de vuelo? Como vimos el otro día en la hora virtual también. Bueno, azafato, azafata. Eso, el anterior <risa> llegaba el 13 de diciembre, este llega el 15 de diciembre. Eh, estos son eh, aplicaciones profesionales, ya tuvimos una de, de los mozos de pista, es decir, se, se han utilizado realmente en escuelas de, de vuelo, en escuelas de, de, de enseñanza de bueno, de ser de oscilar de vuelo, de ser azafata, azafato, y lo que han hecho ahora pues es eh, llevarlas a, a Steam, pues para que las podamos utilizar pues también los, los, los, los consumidores domésticos. Eh, pues la pega, la misma que la habitual, que está en inglés. Y la gracia, porque tiene unos gráficos bastante molones y que las situaciones en las que se va a enfrentar el azafato o azafata de turno no es en el que le tengas que poner un café al pasajero, sino que son situaciones de emergencia, aterrizajes sí, sí, no, o sea, de emergencia, aterrizaje, aterrizajes en el mar, despresorización el mar. De, la, de, la, de la cabina, es decir, que oye... Eh, simulador profesional, que ahora podremos eh, probar en casa, en nuestros visores, pues está bien que lleguen estas cosas que no se queden solo pues ahí para, unas, para unos pocos. ¿eh? Uh -huh. no sé. Y uno que se expande y que llega a más plataformas, este es el creador de máscaras, el reino de las máscaras, no. que llega ahora a Quest, el 15, el, el 15 de diciembre, sí. Llega a Quest 2, estaba en PVR Replication enviar y ahora llega aquí y pero es un artesano que crea máscaras porque las máscaras las necesitamos para poder avanzar por, por los entornos por esos reinos que, uh -huh. por ejemplo, vemos una máscara de un tipo a lo lejos y para poder llegar a ella no es como que la creas y entonces al ponértela te conviertes en esa persona que o en ese sí. si, en ese personaje que estaba allí ¿no? uh -huh. es de los creadores de A Fisherman Tales con lo cual es un juego de rompecabezas y narrativo en mi opinión, un poquito inferior a Fisherman Tail, pero que no, está, que no está nada mal. Y es un poco extraño que, eh, que saliera en PC y que saliera en PlayStation VR y que no hubiera salido en Quest, ¿no? Pues bueno, pues ya sale en Quest 2, en Ques, eh, más Maker, al que le gusten los juegos de rompecabezas, de puros y duros, ¿eh? porque aquí es cada paso que das, hay un problema que resolver y el problema se resuelve. Fabricando una máscara y luego, por supuesto, combinando una máscara con otra, poniéndose una, quitando otra. Es decir, la cosa se va, se va complicando y vas viajando por distintos mundos, intentando descubrir quién es el maestro de las máscaras. Otros siete y medio tienen en el review. y es el taller de creación Eso de la máscara, mecánica de juego atractiva, narrativa añadido imprescindible. Y creo que lo has dicho, no que está en inglés solo la, la pega de este juego ¡Ay, madre mía! El inglés, el inglés English, <risa> English English, English Pues los creadores son vecinos, ¿eh? que son de Francia voy a <risa> animarse Pues otro que hablamos también en la hora virtual y que hemos hablado de él muchas veces y vuelve a ser <risa> noticia ¿qué, ¿Qué le vamos a hacer? O sea, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Quiero decir, el juego es popular y tan popular que ha conseguido llegar a la tienda oficial de Quest bueno, va a conseguir es llegar después, este mes Eso es, el 15 El 15 de diciembre, después de haber superado En número de reseñas a Bit Saber, estando en App Lab Y en su día en SideQuest Que se supone que es una tienda con poca visibilidad Y siendo, como ya veis, un juego con unos gráficos Sencillotes, en el que nos toca Ser unos gorilas que se persiguen unos a otros Hay otros modos de juego Pues va a llegar, por fin Voy a decirlo porque a mí me alegra que los juegos no se queden en Aplat, sino que lleguen a la tienda principal. Es ridículo que el jueves pasado no tuviéramos ningún estreno, el que viene en cambio cuatro, el día 15 también tenemos sí. tres o cuatro. ¿Eh? Pues oye, que llegue Gorilla Tag, que es un juego que desde luego lleva desde principios de 2021 gustando a la gente, pues se merece estar en la tienda principal, que le hagan promoción más que nada, porque es gratis y el que quiera ya su gorrito de mono especial su traje y tal, su complemento, pues ya hay compras dentro de la aplicación, pero jugar es gratis y es divertido, eso desde luego no se lo quita nadie, es, yo diría que es el Among Us de la VR nativo esto no se puede jugar en plano exacto, todo eso, eso es moral pues el tema del movimiento, la locomoción que hablábamos que es la, la clave del movimiento que no, mm -hmm. ni teletransporte, ni, ni stick es tú con los brazos moviéndote, eso como es. si aquí hay, que, aquí gorila, hay, que, hay que moverse mm -hmm. ¿Eh? Y... Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo ¿cómo? Ay, Cuidado que a ver no, si que nos no, van a hacer un pic Que nos banean, eh con lo, mal que, con lo mal que canto, no creo Pues el 15 de diciembre Resolution Games se anima A ese showcase que habéis visto la noticia hoy Y otra de las cosas que van a lanzar este día Es el, el, el nuevo La nueva campaña para Demeo Que es el reino de Quinto, el rey, de la locura Madness. Sí, sí, de la locura pues es el, el quinto libro, la quinta aventura gratuita que sacan para, para Demeo. Yo en su día cuando a este juego le puse un 8 dije, está muy bien, pero ha salido un poquito corto de contenido. Ahora mismo, después de todo lo que han sacado, sala social, eh, posibilidad de jugarlo en realidad eh, mixta, desde luego, vamos, yo sería de los que le subiría, subiría la nota. El día 15 sale este DLC eh, gratuito en todas las plataformas menos en Pico, que en pico saldrá en, 2000, en 2023, eh, está previsto que salga también el que se pueda jugar sin mandos, con el tracking de, de manos, uh -huh. porque ya, ya, lo han, ya lo han enseñado ahí, y lo que no tenemos es todavía trailers, pero sí que han puesto varias imágenes en Twitter, en este caso el escenario es como una aldea, vamos a encontrarnos con más personajes eh, no jugables, NPCs, ya hay un en el anterior... Aventura, ya había un comerciante, pues ahora va a haber más personajes con los que interactuar, no solo héroes y enemigos. Y esto llega el día 15, pero hoy hemos sabido que, que eso, que el día 15, pues Resolution Games va a hacer un, un, pues, un evento ¿no? especial y que ese mismo día va a lanzar un juego nuevo. Es decir, que en, en diciembre ya tenemos un nuevo estreno misterioso de Resolution Games, que prácticamente el juego que saca juego que está bien o muy bien. Así que, un nuevo juego para, para diciembre, del que no sabemos nada y del que ellos dicen que va a sorprender, que no es nada que hayan hecho antes. Y fíjate que esta gente tiene variedad, ¿eh? Juegos de cocina, de tablero, de rol, de... <risa> pues sí, como estáis comentando por el chat, que, que Resolución Games, que o sea que es un estudio que estáis dándolo todo y, y que ha tenido, y tiene grandes juegos. Y es lo que alguna vez hemos dicho, ¿no? Compañías que se dedican al 100% a la VR... Y se hacen un nombre. Y en el futuro eso será importante sí. también. Uh -huh. En el futuro me refiero cuando, por ejemplo, lleguen marcas, otras compañías grandes, ¿no? Ellos ya tendrán ahí su hueco. Y eso de medio es su, su niño mimado lo han llevado a plano lo han bueno va a ser el primer juego que lancen en Playstation en Playstation, ¿no? el año que viene sale en Playstation 5 en plano y en Playstation VR 2 que yo siempre decía, jo, esta gente saca los juegos en PC y saca los juegos en Quest pero no se atreven con Playstation VR pues en 2023 ya se atreven con, con Playstation pues, así que el juego el, está claro que el estudio sigue, sigue creciendo pues, y, sí que y el, tío, es que... el tío con coleta que vemos <ríe> o pregunta o <por> <ríe> seguramente sea el personaje nuevo que metan ahora me imagino pero bueno, no seguimos con, o sea, ya lo veremos quiero decir, queda poco ¿qué, qué, me, y... ¿qué me vas a enseñar <risa> ahora? <risa> y ahora tenemos <risa> este juego ahí, <risa> <risa> ¿qué tienes que hacer con el... así para muerte <risa> nos vamos a convertir en paloma. palomas palomas, palomas, para Playstation Viaja, mira, mira, mira, también, mira. está también en Atlas para Quest, y vamos a hacer una paloma uh, que va a tener que competir por no. los pedacitos de pan que nos tiren y en Oculus y, Go, está y tiene varias como niveles, misiones y hay enemigos, como los enemigos son los otros que nos quieren quitar la comida y... Oye, cuatro euros que va a costar. Eso es. Este lo hemos, lo hemos traído porque nos hemos enterado de, de que sale eh, hoy. Creo que mañana haré noticia. Y porque es el único juego confirmado que va a salir en diciembre en PlayStation VR. ¿eh? No tenemos información de que vayan a salir más juegos en PlayStation VR, el primer visor. Pero este sale el 16 de, de diciembre. ¿Eh? Este que... es como el de los gorilas, pero en vez de hacer el gorila, hacer el... el la es que <risa> le falta de lo que cagar a la gente, ¿no? <risa> pero creo que, creo que el juego entero en la terraza, como vemos ahí. Sí, ahí se sí. ve hay una caquita ahí. Ahí, ahí ahí se ve una caquita de, una caquita de, de paloma oye pues juego que llega a PlayStation VR que el pobre bueno pues es una plataforma que lógicamente pues ya hay que hay que darle el, el relevo llegará también a PlayStation VR en diciembre pues el octavo pack con puzzles con rompecabezas para Pudding Places ¿eh? que no sabemos todavía de qué, de qué, en qué consistirá. O sea, así que contenidos van a seguir llegando a PlayStation también Sí, VR yo creo que, el que, año que la viene. semana que viene, el miércoles también es el Showcase Dual VR y en teoría se va a anunciar la fecha de lanzamiento de, de Vertigo 2, que es el que estáis viendo el trailer ahora. No, no. que es otro juego en que teoría tiene no. Muy buena pinta. En teoría Sabemos que el día 7 de diciembre se va a anunciar la fecha de lanzamiento de Vértigo 2, que estuvo en la lista de juegos más esperados del 2021, creo, y, o, o de este, porque sí. se ha retrasado varios años. Es proyecto de un solo señor con alguna ayuda. El primero estaba genial, recuerdo haberlo jugado aquí en, en directo, además hizo un remaster. El 2 jugamos una demo que ya nos dijo el desarrollador que estaba muy verde, que no va a tener nada que ver con, con lo que va a ser Vértigo 2 al final. Y yo mantengo cierta esperanza de que este juego pueda salir finalmente este año, ¿eh? que, que que lo anuncien como y sale ya y sale la semana que viene y lo podéis comprar eh, mañana eh, tiene que estar ya casi terminado eh. Pues yo es estoy mucho en cuesto. redes sociales eso es eso es. Pues a ver si hay suerte no salga y este ya. año, pero... Cuando, la pero verdad vamos, es que yo... como no tengo prisa porque me tengo que pasar el 1 todavía, el remaster. Este. <risa> <risa> yo cruzo, yo, yo cruzo los, los dedos para que salga este, este año. Pero bueno, no nos podemos quejar de contenido en diciembre, ¿eh? Si al final se queda no, no, para no, 2023, no, sí, para sí, enero, febrero, tampoco pasa nada, ¿eh? Aldo, tranquilo, a Se ha retrasado un año, se ha retrasado un ver, en dos, verano, si en un verano mes. sacó una beta cerrada y comentaba que el juego ya era jugable de principio a fin y que quedaba pues la eso. misión principal y la final. O sea que... Por claro eso, que... o sea, si yo mm, cruzo los dedos, ¿eh? no me mojo del todo al 100%, pero a lo mejor tenemos sorpresa y sale este, este mes de diciembre. Vale, pues hasta aquí habríamos llegado, no tengo nada más. Y yo creo que como has dicho tú, es, que es un gran mes. Yo nada más que personalmente con, con Ubris o Hubris o como lo queramos llamar, ya creo que ya es un gran mes. Habrá que ver si realmente luego el juego cumple ¿no? con lo que esperamos de él. Uh -huh. y pero eso que por yo por la demo que probé ya con la demo que probé, mira demo si sí me gustó y no me iba mal el, en mi pc o sea que genial pues vamos a ver si Gaby tiene una sorpresa por ahí o no y si no pues voy a ver no se... estoy seguro no estoy seguro no estoy seguro si tengo una sorpresa o no vamos a comprobarlo Sí, de mientras sigo viendo Gameplay, que, a que, Uy, que tiene muy buena va, pinta. Va a, ser, va, va a ser que no, ¿eh? Va a ser que no. ¡Ay, Ajá. ay, ay! Casi, casi, casi. ¡Ay, casi, casi, casi! Pero no. Quería, ense quería enseñaros eh, The Walking Dead, Satan Sinners, capítulo 2, Retribution. Pero como no nos han dado key, key de manera anticipada, pues me lo he empezado a descargar a las 7 de la tarde. Y como estoy aquí con siete ventanas abiertas para hacer la transmisión, y que tampoco sí, te tengo da, en te te el da pueblo dónde vivo. ¿eh? <risas> Te quedan pues, sí. pues seguro que puedo, jugar. mientras Ramón ve a España contra Japón o Japón contra España, yo estaré <ríe> jugando a Science and Sinners 2 ¿eh? y ya os lo enseñaremos otro día o haremos o haremos radio. ¿eh? Pues sí, nos vamos a poner en el modo despedida, que es aquí en el centro. Y nada, muchas gracias por acompañarnos. Comentadnos qué os, qué os parece este mes de diciembre o si veis que va a salir algo más que no hemos comentado, pues comentadlo también. ¿Qué pasó? Estamos. Y bueno, comentáis o sea, por ahí de la, la alfa de Breachers, creo que estáis hablando, que no está mal, sí, efectivamente. Y, ah, sí. Uh -huh. Sí, también. Pero eso fue del mes de noviembre, o sea que bueno, que, que estamos en pues diciembre. No, sí, pues, sí, sí oh, En no, diciembre no. yo ya pongo ahí en el artículo, en realidad virtual, que me llega la bola de cristal hasta el día 15-16 y quedan todavía dos semanas. Eh, Un Dead Citadel también está terminado y es jugable de principio a fin. Podría saltar la sorpresa y que se publique en diciembre, no creo, que, eh, pero todo podría ser. Y eso, eh, que no se acaba el mundo el 15 de diciembre, que seguramente nos hemos dejado algún juego. Correcto, correcto. Pero estas cosas como siempre pasan al final de. Quiero decir, que al final de año lo normal es que no salgan muchas cosas, ¿no? La gente se espera bueno, con las vacaciones y tal. Es raro que sea un juego el 31 de diciembre, ¿no? No es una gran fecha. Bueno. Ah, no, pues nada, te... que el domingo tendremos la hora virtual. Volveremos con la hora virtual el domingo, ¿vale? Como siempre, es la fecha oficial. Y la semana que viene ya os decimos, es fiesta en España, martes y jueves. Y el, y el Rob Explorer de, de Ubris lo haremos el miércoles. Y ya la semana siguiente ya, ya veremos qué toca. Porque a veces decimos una cosa y luego cambia, así que vale más que no digamos nada. <risa> <risa> y ya está. Bueno, muchas gracias. Y a ver un segundo, no me acuerde. Eh. Vale, sí. Ya, ya sé lo que hay que hacer. Nos vemos el próximo día. Hasta luego. Venga, hasta otra.